De construcción, eh, porque bueno, yo soy un poco friki de me gusta trastear muchísimo con todo lo que me encuentro y lo que he visto que hasta, hasta ahora, eh, pues eh, tenemos unos cacharros súper potentes en la mano, en el bolsillo, unos cacharros que ya quisieron para sí, pues eh, los que llevaron a la gente de la NASA a la Luna, porque son pues como 20 veces, o 100 veces, o mil veces más potentes que aquello, y sin embargo, muchas veces en las obras no estamos sacándole todo el rendimiento que se le puede sacar, porque. Eh, eh, los utilizamos para llamar, para el WhatsApp y para jugar a, al Candy Crush. ¿no? Y, y evidentemente nosotros como profesionales creo que tenemos la obligación, y digo obligación, de encontrar herramientas que potencien este hardware que tenemos en nuestras manos y que, que nos hagan mejorar nuestro rendimiento. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo todas las que me encuentro pues trato de probarlas, trato de trastearlas, eh, trato de aplicarlas, es muy complicado muchas veces aplicarlas en obra, sobre todo si requieren eh, de la participación de otros agentes que también están en la obra, porque, porque pues bueno, el resto de agentes pues no son tan proactivos digamos, con el tema de las, de las aplicaciones y pues muchas veces se, son reacios incluso pues a, a instalarse un simple Slack para tener una comunicación con el resto de los equipos que no sea a través de WhatsApp. ¿no? Entonces pues es, es complicado. Eh... Evidentemente, para todas las, las aplicaciones de construcción se pueden dividir en muchos, muchos segmentos, digamos, pues tenemos apps que nos van a ayudar con la comunicación, como es precisamente Slack, hay algunas otras apps que nos van a ayudar con el tema de la organización de obras, hay otras apps que nos van a ayudar eh, con tomar mediciones y tomar datos, hay otras apps que nos van a ayudar con el almacenamiento de la, de la información que necesitamos para la obra y no solo con el almacenamiento, sino con la disponibilidad de esa, de esa información en el momento en el que la necesitemos, ¿no? porque hoy en día eh, un tema que, que, que es muy importante es diferenciar los tipos de comunicación, que viene un poquito al hilo de la charla que estaba dando antes Chalo eh, en, el otro, en la otra charla, es muy importante diferenciar los tipos de comunicación que tenemos y cómo podemos aprovecharnos de esta tecnología para diferenciarlas. Por un lado, tenemos la comunicación síncrona, que es pues, la comunicación en la que tú me haces una pregunta y yo en el momento te la respondo, o el momento un poquito más tarde, que sería pues, un WhatsApp, que sería, por ejemplo, un correo electrónico, que se espera que haya una respuesta directa a esa, a esa pregunta o esa cuestión o esa duda. Vale, luego tenemos un tipo de comunicación asíncrona que yo creo que es la que es muy importante dentro de las, dentro de las obras de construcción que sería aquella en la que yo emito una, una información o pongo a disposición una información para que el que la necesite la tome en el momento en el que le haga falta. Por ejemplo, un estudio de arquitectura pone a disposición el proyecto a través de una, de una aplicación de almacenamiento como puede ser un Google well Drive o puede ser un, un OneDrive de Microsoft o algo de eso lo pone a disposición para que el constructor cuando necesite algún dato de, esa, de ese proyecto o de ese plano vaya a ese sitio y coja esa información para poder darle uso. Eso también es una comunicación, lo que pasa es que es una comunicación asíncrona y hay herramientas eh, online, hay aplicaciones que nos facilitan ese tipo de comunicación de manera que no es necesario que el arquitecto cuando juega un plano comunique que ha colgado ese, que, que, eh, o sea, comparta ese plan directamente, sino que simplemente tiene que decir, oye, ese plan ya lo tienes colgado en el sitio que corresponda, en, el, en la aplicación de, de almacenamiento, para que el que lo necesite luego vaya por ella y la, y la recoja. Bien, dicho esto, que creo que es una diferenciación importante, pero que no me quiero liar en ese tema, porque entonces me entraremos en el tema de las apps, que es lo que realmente quiero, quiero entrar, pues si os parece, a ver, eh, vale. Si os parece, lo que voy a hacer es compartir la pantalla y, y voy a ver si no la lío porque voy a compartir por un lado la pantalla del eh, el web que tengo en el ordenador y luego por otro lado quiero compartir también la pantalla del iPad con otro perfil que también está aquí metido dentro del, de, de la charla a ver si hacemos que funcione. Si en algún momento sirve un poco la cosa, pues me, me, os pediré disculpas, pero... En fin, eh, trataré de, de solucionarlo. Eh, antes que nada, todas las aplicaciones, o prácticamente todas las aplicaciones que voy a mencionar o que pretende mencionar, he colgado, eh, he colgado una, un, un documento de Google Drive con los enlaces a todas estas aplicaciones lo he colgado en el hilo, en, en el canal de que AT. ¿Vale? Podéis ir allí y podéis pinchar para, para poder trastearlas ahora, luego o cuando sea. ¿Vale? Pues bueno, voy a compartir pantalla primero en la web creo que va a ser lo más interesante. Voy a, voy a trasladarme esto aquí y esto me lo voy a trasladar aquí. ¿vale? Bien, vamos a ver cómo puedo compartir esta pantalla. Aquí, vale, vamos a compartirla. Vale, genial. Eh, estoy viendo en la tablet que se ve perfectamente bien. Pues eh, vamos a ver por aquí un momentito. Esto me dejo aquí, esto me dejo Bien, bueno, eh, en primer lugar simplemente comentaros que eh, en mi blog tengo, aunque lo tengo un poco desactualizado esta, esta categoría, pero eh, en este en este enlace pues podéis ver que tengo una categoría que es de apps de construcción, que pretendo volver a darle caña porque aquí pues de, tengo vídeos de, de muchas de las apps eh, que voy a mencionar y, y bueno, pues tengo como una especie de reviews y la idea es pues seguir haciendo reviews de estas aplicaciones. Y ahora lo que pretendo hacer es, pues como veis aquí arriba tengo un montón de pestañas abiertas, voy a hacer simplemente una enumeración de apps que me parecen interesantes y que simplemente las quiero mencionar porque no puedo entrar en cada una de ellas a, a, a mostrar el funcionamiento, simplemente pues daré un par de pinceladas, pero que creo que pueden ser interesantes para vosotros y lo que os invito es que a aquellas aplicaciones que creáis que os pueden gustar, pues ahí que entréis y que tratéis de que tratéis de trastearlas ¿no? y que las utilicéis y que tratéis de implementarlas dentro de vuestro día a día. Bien, la primera que quiero comentar es esta. Eh, bueno, por cierto, me tendré que, que loguear. Vamos a ver si me veo. Si me ah, vale, ya, estoy, ya lo he hecho anteriormente. Bien, esta aplicación que se llama Fieldwire, ¿vale? es una aplicación que, que se utiliza para como, como, como navaja suiza como repositorio de información, como repositorio de planos, como repositorio de documentación, incluso para comunicación dentro del mismo equipo, eh, comunicación entre los diferentes agentes, es súper interesante. Entonces, si queréis, os voy a compartir eh, cuál sería la interfaz. Esta, esta aplicación yo la tengo dentro de la tablet, ¿vale? Dentro de la tablet se puede ver exactamente lo mismo que estamos viendo ahora en la web, entonces, pues, me permite... De una manera muy fácil, pues tener todos los planos. Además, dentro de estos planos, pues me permite eh, almacenarlos por, por carpetas, de manera que yo en esta, en esta aplicación, pues puedo poner los planos que son de, de estructura. Y dentro de esta carpeta de estructura, pues puedo arrastrarme planos y meterlos dentro para, para tener mucho más organizado. Y, y por otro lado, además, pues tiene la gran ventaja de que si me meto en un plano, pues tengo aquí una opción que es de control de versión en la que puedo tener almacenadas todas las versiones, que sabéis que dentro de las obras pues, es muy habitual que vayan generándose versiones de planos y que nadie sabe nunca cuál es la última versión eh, válida del plano, pues si todos vamos a esta aplicación podemos utilizarla e incluso puedo darle fecha y puedo añadir notas en las que puedo explicar qué cambios se han producido en ese plano en concreto para que todo el mundo pues, no tenga que estar investigando o haciendo una comparativa entre planos de qué es lo que... Se ha modificado, sino que directamente a través de las notas, pues yo puedo indicar, oye, he subido este plano nuevo porque he cambiado esta puerta de posición o porque se ha añadido una habitación nueva o lo que sea. Entonces, esto es súper es interesante. Vale, y aparte de esto, pues bueno, pues esta esta aplicación de eh, Fieldwide, pues me permite tener, eh, me permite tener tareas, que incluso las tareas dentro de un plano, yo puedo dentro del plano eh, crear aquí una nueva tarea situarla en una ubicación en concreto, por ejemplo en esta ventana, quiero crear una tarea que sea pues modificar la ventana de sitio o tiene una rayadura o tenemos que reparar lo que sea, pues, bueno todo eso puedo hacerlo a través de todos estos datos que le puedo ir dando a la, a la, a la tarea y esa tarea una vez creada, vamos a cerrarla, vamos a ingresar un título, pues voy a poner lo que sea, y cuando la cerramos, pues nos venimos aquí y se ha creado esta tarea con su prioridad, incluso esta tarea puedo hacer que eh, se abra y puedo darle una, una persona dentro del equipo que la tiene que solucionar, en fin, es súper interesante. ¿Vale? Dentro de la también puedo meter archivos, aquí puedo meter el proyecto, puedo meter las mediciones, puedo meter eh, las memorias, puedo meterlo todo. Aquí puedo tener todas las personas que están dentro del equipo de trabajo y bueno, pues como veis, pues es interesante. Luego, pues eh, dentro de las tareas aquí abajo se puede clasificar dependiendo del tipo de tarea que, que se quiere. Esta, me podría tirar una charla entera solo hablando de esta aplicación, pero bueno, como os digo, solo quiero hacer pequeñas menciones de ellas y os invito a que le deis un vistazo porque es súper interesante. Aparte, la, la versión gratuita, yo estoy con la versión gratuita, eh, la puedo utilizar muchísimo, y me permite hasta 500 planos y 5 proyectos que os puedo asegurar que quedan de sí. Eh, por cierto, veo que se está moviendo se está moviendo el chat, pero no, no lo puedo ver. ¿eh? Me vais a disculpar, lo veré todo al final. Y, y batalla, por Nada, favor. Y que, eh, bueno, hay, hay otros compañeros que están diciendo que también la usan y que también están encantados con su funcionamiento. ¿Vale? Nos preguntaba, bueno, te preguntaba directamente, a ver, quiero recordar su nombre. Eh, preguntaba Juanma, que... ¿Tiene? puestos comentando los precios de las aplicaciones. Si son vale. de pago, si tienen plan de suscripción. Todas, todas las aplicaciones que voy a comentar tienen alguna parte gratuita. Las que no lo tengan, lo voy a comentar. Pero además, eh, seguramente tendrán plan de pago. Pero bueno, yo aquí quiero hacer un inciso. Somos profesionales de la construcción. Somos, a ver, el panadero se tiene que comprar una furgoneta para repartir el pan. Entonces, yo entiendo que una aplicación que la probemos y que veamos que nos da un rendimiento y que nos sirve para nuestro día a día, yo creo que hay que pagar. Eh, somos eh, profesionales, evidentemente no podremos pagar barbaridades. Por ejemplo, esta siguiente que quiero comentar, pues es muy parecida a FeelWide, pero tiene un precio que a mí me parece que yo no puedo asumir, pero bueno, eh, habrá personas que la prueben y, y le merezca la pena, pero si pudiera asumir y si considero que es una aplicación que me sirve, pues lo tendría que pagar, igual que, que habría que pagar las aplicaciones eh, productivas. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tener claro que, que, que somos usuarios profesionales y que, como tales tenemos que tener asumidas eh, ciertos costes. Vale. Bueno, luego también estaban haciendo alguna pregunta que ya las ha has ido respondiendo sobre si se podía dar acceso a otros agentes sí. y bueno ya los compañeros les han ido contestando. Sí, sí, sí, se puede, se puede compartir tareas, se puede dar acceso a agentes, incluso se puede charlar o, o dar indicaciones dentro de las dentro de las tareas, ¿vale? Esta de Plan Grid la quería mencionar solo a título eh, de, de mencionar simplemente porque es eh, muy parecida a Fieldwire, esta la compró Autodesk y entonces pues tiene una integración muy buena dentro de todo el entorno de de Autodesk. Luego tenemos esta que es Archireport, que Archireport si os parece, eh, la voy a, voy a dejar de compartir por aquí y lo que voy a hacer ahora va a ser eh, malabarismos porque vamos a ver si puedo compartir en el iPad porque el iPad se ve mucho mejor esta aplicación, Inicia Transmisión. Si esto sale bien, eh, ya será la leche. <risa> vale, eh, se está viendo, entonces voy a abrir Archireport, como veis aquí eh, tengo mis, las aplicaciones que yo tengo dentro del iPad, ves que está Fieldwire aquí también, ¿vale? Pero esta no es la que voy a, voy a abrir Arch report Que esta aplicación que podemos tener varias obras también, esta por ejemplo es de pago, tiene un precio un poquito más elevado, eh, cuesta unos 25 euros, creo que son al mes. Yo la estoy trasteando, no la utilizo porque creo que no le puedo sacar todo el rendimiento, pero en el momento en que yo considere que le pudiera sacar el rendimiento, no me lo pensaría. La tendría que, la tendría que pagar, no, pues, por ejemplo, si entramos en en una de estas obras, esta, esta aplicación lo que hace es que me permite eh, hacer durante la visita de obra, eh, me permite ir haciendo anotaciones e ir haciendo, info, eh, rellenando todo lo que se va diciendo a través de fotos. Pues, por ejemplo, yo puedo añadir aquí una anotación en la que pueda decir un texto de observación, eh, lo valido, luego aquí puedo añadir una foto de lo que esté viendo, evidentemente no se ve nada. Puedo añadir una foto de, de por aquí, pues mira, voy a añadir esta aquí, que somos 900, por ejemplo. Puedo eh, añadir una ubicación de la anotación, en fin, puedo ir dándole muchos, muchos, eh, muchos datos a esta, a esta visita de obra, todo lo que se va diciendo, incluso puedo decir si lo que estoy comentando en ese momento pues está en curso, si está pendiente y lo tengo que revisar en siguientes visitas de obra, si le pongo una fecha límite. Eh, también puedo decir quién es la persona que está encargada... Eh, o relacionada con esa anotación que estoy haciendo y entonces cuando termino esta visita de obra todos cuando termino de anotar eh, todas las observaciones que veis aquí que, que se tienen que ir haciendo pues al final del todo lo que hace es que me genera un informe de visita de obra vale, a ver si, si conseguimos que genere algo interesante que aquí está vale genera un informe de visita de obra en el que se menciona pues todo lo que hemos ido anotando se menciona quiénes son los asistentes, se mencionan eh, todas las fotos, todas las anotaciones se pueden hacer anotaciones a mano también, incluso luego se genera, aunque, aunque aquí no me ha salido, eh, se genera un panel de, de firmas, de manera que el mismo momento en el que termino la visita de obra, directamente se cierra se cierra el informe y en ese mismo momento se puede firmar. ¿vale? Entonces es súper interesante también. Esta se llama Arch Report. Eh, después de Archie report una muy parecida eh, sería Archipad donde la tengo, esta Archipad vale, lo que pasa que esta eh, no, la he trasteado un poquito, a mí no me gusta tanto como Archie report tiene un precio creo que incluso más caro que Archie report y creo que la otra tiene más, más potencial pero os la menciono eh, a modo de, de que le deis un vistazo también porque bueno, a mí no me parece interesante pero a lo mejor vosotros si, te os, parece, si te os puede parecer más interesante. Luego tenemos otras aplicaciones que ya que estoy en el iPad no me voy a salir, eh, por ejemplo, esta que se llama MyMessors. Esta aplicación a mí me parece súper interesante porque, pues por ejemplo, para hacer toma de datos eh, es brutal. Vaya, no sé por qué me sale... Vamos a ver si consigo que me salga en... Uy, ¿por qué me sale al revés? A ver este. Bueno, pues me sale... Vale, me sale así, perfecto. Eh, aquí como veis eh, hay, unas, hay unas flechas y hay unas cotas, entonces eh, lo que hago con esta aplicación es que yo tomo una foto y encima de esta foto puedo, vamos a ver si aquí, si lo desbloqueo y pongo, pues aquí en este punto voy a hacer una medición que vaya desde este punto de aquí hasta este punto de aquí y entonces encima de la foto puedo hacer la anotación de que esto mide 550, 42, pues por ejemplo. no, Pero no solo eso, sino que también me permite meterle un texto en el que el prefijo aquí ponga... A ver, un momentito. Aquí ponga desde andamio. Y luego en el sufijo le ponga hasta forjado. De manera que luego cuando lo vaya a utilizar... Eh, pues, pueda, pues pueda tener esta anotación y me, me sirva para, para tenerlo todo pues, pues mucho más claro no eh, pues, pues me sirve para muchas cosas además tengo un montón de herramientas aquí abajo eh, que me pueden ser, pues para medir para hacer tri eh, triangulaciones para medir volúmenes, cuadrados, puedo sumar eh, puedo hacer muchas cosas eh, luego lo puedo enviar por correo electrónico lo puedo enviar por mensaje, lo que sea y además también me permite no solo hacer estas anotaciones con flechas, sino que puedo medir, puedo medir ángulos entre este punto y este punto y el ángulo se mide solo. Eh, Quiere decir que, que si tenemos algún punto en el que no sabemos cuál es el ángulo, yo puedo medir en verdadera magnitud y me está indicando cuál es la medición del ángulo. ¿vale? Esto también puede ser una herramienta interesante. Eh, puedo meter textos, eh, puedo borrar y puedo pues, meter una, una imagen nueva para, para, poder, eh, para poder medir sobre ella. Vale, esta es muy interesante también, muy práctica y además la ventaja que tiene es que la puedo sincronizar con el la puedo sincronizar con el, con el con distanciómetros láser que tengan una conexión por Bluetooth, de manera que cuando yo dé a cualquiera de estas anotaciones, eh, por ejemplo, vamos a ver, en esta flecha, le doy de aquí a aquí y cuando estoy en este punto, si yo ahora mismo hago la medición con el láser, si está sincronizado, en lugar de tener que anotarlo con los números, va a salir automáticamente la sincronización con el distanciómetro láser. lo cual, eh, si yo ya me preparo estas flechas para la toma de datos, eh, luego simplemente es pulsando en cada una de las flechas hacer la medición y automáticamente se irán metiendo los, todos los datos dentro, de, dentro de, la, de la toma de datos de, de, de MyVesos. Enrique, antes de que, que continúes eh, pregunta ¿Sí? Fernando sobre la medición de ángulos. Dice, sí. habrá que introducir antes una referencia. Eh, no, no hay que introducir ninguna referencia. Lo que sí que hay que tener cuidado es que tenemos que hacer la foto en verdadera magnitud, evidentemente, lo más perpendicular posible al, al ángulo. Porque si no, no nos va a dar fallo. También contar con que ese ángulo no va a ser perfecto, pero sí que nos va a dar un rango, ¿no? Nos va a decir si está más cerca de 90 grados que de 180. O, eh, si tú haces cuanto más perpendicular hagas la foto, mejor te va a salir esa esa referencia al ángulo, pero tampoco es exacto, exacto, exacto, ¿vale? Y otra cosita más que comenta sí. Ana, que no sé si lo tienes contemplado en la charla, eh, pregunta, ¿alguien ha inventado un soporte para llevar el teléfono a obra que no se caiga, rompa? No sé si vas a hablar también de ese tipo de cosas, del hardware o solo de aplicaciones. Pues solo voy a hablar de aplicaciones, pero sí que las hay. De hecho, en, en la mochila del aparejador que tengo montada en, en, en Amazon, eh, es una... Es un, bueno, ahora luego pondré enlace si queréis, Ahí creo que tengo puesto una. como si fuera una funda que lleva una correa para llevar el, el iPad o el, la tablet, la que utilice cada uno de nosotros, de una manera muy protegida y además que no tengamos que llevarla en la mano porque sabemos que al subir, bajar escaleras y todo eso, pues siempre, siempre es bastante incómodo. ¿vale? Así que, sí que existen. Luego lo pondré. Creo que es amazon.com barra eh, shop barra mochila aparejador. Eh, creo que aparece aparece esto y ahí dentro tengo un montón de, de artículos que yo utilizo o quiero utilizar o me quiero comprar lo que sea vale eh, bueno dentro de sigo eh, eh José Miguel batalla mejor <ríe> vale voy a voy a volver otra vez a la web vamos a ver si puedo eh, quitarme vale voy a quitarme de aquí detenemos esto ¿Vale? Eh, voy a volver a compartir otra vez la pantalla de aquí, si os parece. Y luego, a lo mejor, pues vuelvo otra vez. Compartimos pantalla otra vez a esta. Eh, luego, las siguientes que quiero comentar es esta, y Auditor, eh, que yo he estado trasteándola, me parece interesante, eh, porque es una aplicación que también se puede, todas estas se pueden llevar en, en la tablet. ¿eh? Es una aplicación que lo que me permite es crear listas de verificación, Vale, pues, eh, por ejemplo, si yo me quiero crear una lista de verificación para cuando vaya, <coughs> cuando vaya a revisar eh, una cimentación, unas zapatas, un forjado, cuando vaya a revisar eh, colocación de ventanas, todo ese tipo de cosas, yo ya puedo tener aquí puestas mis, eh, las verificaciones que yo quiero hacer y entonces simplemente pues, es una lista de chequeo ¿no? eh, ¿Se ha colocado correctamente el hierro? Sí. ¿Se ha puesto el hormigón de limpieza? Sí. ¿Están los eh, distanciadores? Sí o no. Y si pongo un no, pues puedo anotar cuál es la observación, puedo hacer una foto y luego puedo incluso remitirla a la persona que tiene que solucionar esa no conformidad. ¿no? Entonces, a la hora de hacer revisiones, pues está súper interesante. En principio está pensada para, para, pre, eh, para prevención de riesgos, ¿vale? Para hacer revisiones de no obra o en cualquier ámbito de, de prevención de riesgos. Pero bueno, yo muchas de las que eso estoy comentando, pues eh, son una adaptación al mundo de la construcción, ¿no? Entonces, esta, pues, creo que también es, es muy interesante para poder utilizarla. Eh, MyMessource, esta es la que ya os he comentado. Y luego tenemos esta, que es muy interesante también, que se llama Magic Plan. Ha evolucionado muchísimo desde que yo tengo el vídeo aquí, en, en donde os decía, pues, por aquí tengo un vídeo, eh, apps de construcción, creo que la tengo de las primeras. Bueno, no importa, eh, dentro de esa, de esa página del blog, Aquí está Magic Plan, tengo un vídeo utilizándola, eh, pero claro, aquí ha evolucionado muchísimo porque la capacidad del hardware que tenemos, los móviles, ahora tienen muchísima mayor capacidad de tener realidad aumentada y por lo tanto esta aplicación con la combinación de la realidad aumentada del hardware es brutal. Lo que nos permite Magic Plan es hacer una medición real haciendo fotos a las esquinas de una esquinas o a las superficies de una super, de una estancia, eh, poder eh, hacer mediciones e incluso nos da esas cotas entonces nos estamos dibujando los espacios gracias a la, a la, al escaneo en tiempo real gracias eh, con las tablets y con los teléfonos incluso luego pues nos da como os digo las mediciones de las distancias y, y todo y además os puedo asegurar que es bastante fiable ¿eh? y, y a pesar de eso si no fuera fiable eh, luego se puede hacer la comprobación porque cuando tú tienes todas las cotas pues puedes pinchar una cota y luego darle la cota real para que se hacerlo más exacto, pero por lo menos lo que, es la forma de esa, lo que es la forma de esa estancia, pues ya la vas a tener, no no me lo tengo que dibujar. Y luego todas las estancias, tú haces el dibujo de cada una de las estancias y luego las puedes ir uniendo de modo, de modo que primero te haces el comedor, luego te haces la habitación, luego te haces la cocina, unes todas esas habitaciones y acabas teniendo la, la planta completa unida por, por estancias. ¿vale? Eso es interesante. Luego, eh, bueno, quiero mencionar simplemente las de... Eh, bueno, Batalla, si hay alguna duda de las que voy mencionando, si quieres pararme, me paras, ¿eh? Porque yo quiero avanzar para mencionarlas Nada, todas y... hoy, Vale, vale. Más que dudas, la gente está, está flipando en general. Eh, Beatriz eh, dice que ya lo de la mochila del aparejador le parece muy, muy friki. Ah, es muy friki, es que soy muy friki, lo siento. Entonces, preguntaban un poquito más arriba eh, sobre lo de que tenías que introducir una primera referencia y, y ahora comentan que se estaban refiriendo a, a Magic Plan. Alberto comenta que Google tiene una parecida para tomar medidas básicas desde la propia tablet, no genera el plano como Magic Plan y se llama mediciones. Sí, cierto. Esa es lo que pasa es que yo no la, no la he podido probar. Bueno, eh, estaba intentando entrar a la, la mochila parejada, pero bueno, luego os pondré el enlace por ahí porque ahora... Eh, no, prefiero, prefiero seguir con la, con la presentación. Bata, vale, como te decía, si hay algún, alguna duda o algo de las que voy mencionando, me cortas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Sí, no te preocupes, yo me voy quedando. Eh, comenta ahora Fernando de la Fundación Musat, control de edificaciones, sí. pero no sé si vas a hablar de ella más adelante. Sí, las tengo un poquito más aquí adelante. Quiero hacer mención a las de la Fundación Musat porque está haciendo un esfuerzo súper bueno. ¿vale? Entonces ahora, las, ahora llegaré y las, las mencionaré. Bien, como decía, la siguiente que quería comentar es la del de, eh, libro de incidencias electrónico y el libro de órdenes electrónico que ayer eh, Ebrul Mahmoud eh, tuvo una charla en concreto de la del libro de incidencias electrónico. Yo tengo también en el blog eh, una, una charla en concreto con, con Maribel Chamorro explicando, de, explicando muy a fondo cómo se utiliza la aplicación y creo que es un avance brutal para a la hora de poder eh, gestionar todo el tema de libros de incidencias y libros de órdenes. Entonces, esta os invito también a probarla. Luego, eh, metidos un poquito dentro del mundo de BIM, pues tenemos esta, esta aplicación, tenemos dos. yo estoy probando dos, eh, Dalux y Trimble Connect, que sería esta. Eh, Dalux lo que me gusta un poquito más porque es una aplicación en la que yo puedo meter eh, un, un modelo y puedo... Eh, puedo entrar puedo visualizar el modelo de una manera gratuita hacer visualización del modelo pero luego si lo necesitara más a fondo pues podría también eh, entrar en DaLUX Field o DaLUX Box en el que puedo pues, tener repositorio de documentación y dentro de DaLUX Field pues puedo también tener comunicación con el resto de agentes del equipo aquí a modo de ejemplo pues tengo el edificio de ejemplo que pone DaLUX pues bueno pues como puedes pues, puedo moverme eh, puedo pinchar en un un elemento y dentro del elemento pues puedo obtener información del elemento de qué está compuesto cuál es el precio en fin todas las propiedades de este elemento las puedo las puedo meter puedo eh, tener aquí también puedo tener eh, los planos eh, simplemente y dentro de los planos pues puedo ver los 3D en fin me, me permite me permite tener eh, una, una visibilidad bastante grande del, de un modelo para esto evidentemente pues lo que necesitamos es tener modelos que estén Bien, bien, bien hechos, bien modelados, porque si no, pues no podremos hacer nada. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, puedo hacer una, un corte para poder visualizar otros espacios. En fin, si, si empezamos a trabajar con modelos BIM, creo que esta aplicación pues es muy interesante para poder, para poder eh, manejarnos dentro de la obra. Y la ventaja que tiene es que este modelo, no es necesario que tengamos una aplicación súper potente, sino que el, Dalux, el visor de Dalux, este BIM Viewer, lo puede tener cualquiera dentro de su teléfono, cualquier teléfono puede entrar aquí dentro y entonces pues, el contratista, el pequeño contratista, el pequeño autónomo, que está en pequeñas obras que no tiene capacidad de saber qué es BIM, ni muchísimo menos, pero sí que le podemos dar esta herramienta para que pueda visualizar los modelos y desde la misma obra que en el teléfono pueda tener acceso a toda esta información y que en un momento dado pues te pueda solucionar algún problema. Esto creo que es muy interesante y es, es la pata que yo creo que le faltaba o que le sigue faltando todavía mucho desarrollo a, al tema de BIM, ¿no? que lo, lo manejamos mucho a nivel de modelado, lo manejamos mucho a nivel de técnico, lo manejamos mucho en todos estos niveles, pero no llega al usuario final que es el que está ahí encima de la obra eh, trabajando sobre, sobre un tabique o trabajando sobre una estructura y que necesita esos datos y que al final lo que tiene es una hoja en papel que la tiene ahí medio doblada a la de la obra. Si se lo metemos dentro del móvil de una manera fácil, creo que va a ser el siguiente paso para que realmente esto del BIM empiece a, a cuajar un poquito más eh, en la obra. Eh, la siguiente aplicación sería Triple Connect, que es muy parecida, es un visor y también eh, un, un gestor de, de modelos BIM en la obra. Eh, a ver un momento porque es que me está molestando esto de la idea. Vale. Eh, me voy a pasar. A ver, uh, aquí tengo a Sana. Quiero pasarme antes que de... nada. Bueno, aquí, el, el de Gantt. Cambiando un poquito, esta aplicación es una aplicación que está metida dentro de, de Google Apps eh, y es Gander para hacer diagramas de Gantt de una manera muy fácil. Eh, esta la paso muy por encima. Luego, ayer en la en la. En la, charla de, en la charla de honorarios se habló del tiempo en el que, utilizamos, en el que estamos en cada una de las, de, de las intervenciones para saber a cuánto nos sale la hora ¿no? y eso lo estimamos muy por encima. Pero yo utilizo esta aplicación que se llama Toggle, la tengo aquí, eh, la tengo en el escritorio, la tengo en el teléfono, la tengo en todas partes porque cada vez que yo voy a arrancar eh, un trabajo para alguna intervención en concreto, yo pongo en marcha mi cronómetro y a este cronómetro le digo que es lo que voy a hacer y le digo a qué proyecto va asignado esto que voy a hacer. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a hacer cosas, incluso le pongo unas etiquetas. Por ejemplo, aquí pues estoy haciendo pues, el estudio de seguridad de esta aplicación, de esta intervención en concreto. De manera que una vez yo le doy al stop, todas estas tareas se me van sumando. Yo luego me voy a la web, que la tengo aquí, y puedo ver esta semana en que he estado trabajando, la anterior semana. Puedo ver eh, lo que he estado trabajando durante todo este año, durante el año anterior, y puedo entrar en cada una de las intervenciones. De manera que en cada intervención yo puedo saber cuántas horas le he dedicado a cada intervención. Y no solo eso, sino que yo puedo saber cuántas horas por cada una de, eh, de, eh, de las etiquetas, cuántas horas he dedicado a cada etiqueta, a hacer, un estu a hacer estudios básicos de seguridad para esta obra en concreto. Pues, por ejemplo, para esta obra he estado 2,62 horas haciendo un estudio de básico de seguridad. Bueno, pues me está dando una información súper importante para que al final del año yo pueda saber cuánto más o menos tardo en hacer un estudio de básico de seguridad, cuánto tardo más o menos en... cuántas, visitas, cuántas horas tardo en hacer, eh, perdón, cuántas horas y, eh, empleo en visitas de obra para una obra unifamiliar o para este tipo de obra, de manera que cuando vaya a sacar un presupuesto, yo tengo datos fidedignos que he ido re, eh, recopilando a lo largo de mi vida profesional y, cuan, y que cuantos más tome pues más fiables van a ser a la hora de que yo pueda utilizarlos para crearme un presupuesto eh, y para saber cuánto eh, me ha costado o qué repercusión ha tenido el presupuesto de una intervención en concreto en precio-hora. ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta para, para saber valorarnos, que es lo que estuvieron hablando ayer los compañeros en la, en la, charla, de, en la charla de honorarios. Luego, Enrique, algunas cosas... Eh... Sí. Bueno... En cuanto hemos empezado a hablar de control de tiempos, cálculo de, <risa> de precios, la gente se echa, se echa a temblar. Alguien claro. dice que uso de esa aplicación por miedo. No, no, risas, no. no. Por favor. El... No, no nos tiene que dar miedo, nos tiene que dar información. Y con esa información lo que tenemos que hacer es valorar eh, si, si realmente nos merece seguir estando con esto, si tenemos que subir nuestros precios, si estamos conforme al precio que nos está saliendo o si nos tenemos que ir de cajeros a Mercadona. Eh, eh, quiero decir que es información, la información es poder tenemos que saber esa información para poder sacar nuestros presupuestos, no, no, no tiene que dar miedo creo yo Totalmente, yo utilizaba, ahora mismo no recuerdo porque al cambiar de sistema yo antes era Apple también y ahora estoy trabajando con Android, utilizaba otra aplicación que era fantástica porque tenía conexión con Siri, entonces no tenía ni que entrar directamente, simplemente le decía una serie de comandos de voz y entonces me ponía un contador que eh, bueno pues a, a las distintas tareas ¿no? pues cuando eran uh -huh. informes cuando eran visitas cuando eran desplazamientos simplemente diciéndole me voy de viaje él solito empezaba a contar eh, claro. yo utilizo muchísimo el, los asistentes virtuales Siri o OK Google y demás creo uh -huh. que son súper útiles y ahorran un montón de tiempo y uh -huh. una pregunta que viene del chat eh, de José Iglesias dice Enrique ¿Cómo gestionas las llamadas de teléfono con Toggle? ¿Etiquetas después de hablar? Eh, pues en algunas ocasiones sí cuando son cuando son eh, llamadas que son reuniones que tengo eh, concertadas digámoslo así sí que trato de, de tenerlo controlado o si hago una llamada de teléfono que son dos tres minutos que es poquito tiempo pues esa no lo, no la contabilizo porque luego pues un poquito sí que eh, eso lo considero como, como coste indirecto un poco, ¿no? Pero eh, si tengo una conversación por teléfono que me ha durado media hora y que me han tenido ahí el teléfono, pues haciéndome consultas y tal y cual, cuando termino, me meto en toggle y inicio a la hora que inicio la llamada y más o menos pues, le pongo el tiempo que está que está media hora, que está tres cuartos. Pues sí que la meto dentro de su intervención y lo pongo como reunión o como llamada de teléfono, ¿vale? Porque al final las llamadas de teléfono, si empezamos a contabilizar horas, por la experiencia puedo asegurar que que se va muchísimo tiempo ahí y con determinados clientes que, que tienen la costumbre de llamar y, y contarte su vida, pues, pues es, es importante tenerlo en cuenta también. Más cosas, Batalla, sigo? Sí, puedes seguir. Eh, acabo de dejar de compartir pantalla, estoy viendo el chat y me está dando miedo, ¿eh? porque veo que hay una marcha aquí tremenda. Voy a compartir otra vez la tablet eh, porque la que os quiero comentar ahora es... Eh, vamos a ver, iniciar transmisión... Es una que utilizo, vamos, la que más utilizo de todas seguramente. Y es esta aplicación de aquí que se llama Notability. Eh, Notability es la aplicación eh, que yo utilizo para hacer anotaciones a mano eh, durante la obra. ¿vale? Yo durante la obra, eh, lo mismo que me escribía antes en una libretita, pues ahora voy con mi, con mi, lápiz, eh, con mi lápiz de, de Apple, en mi, en mi caso, porque yo estoy en el entorno de Apple, eh, pero por ejemplo pues si yo entro dentro de estas anotaciones pues aquí dentro aquí están mis anotaciones aquí dentro de estas anotaciones pues si tengo que hacer algún dibujo pues hago un dibujo si tengo que añadir eh, pues una, una foto pues me pongo aquí hago una foto le digo que quiero usar esta foto y ya con esta foto dentro pues puedo hacer anotaciones dentro de la... Perdón, Puedo hacer anotaciones dentro de la foto puedo tomar medidas desde aquí hasta aquí y decir que esto mide 3,65. Puedo hacer, pues yo qué sé, puedo, puedo dibujar, puedo hacer detalles puedo hacer un detalle constructivo de este forjado que viene con este tabique y que aquí el ladrillo tiene que volar no sé cuánto. Y esto luego lo puedo imprimir como PDF para meterlo dentro del informe. En fin, esto es súper interesante. ¿vale? Eh, a mí me sirve mucho porque ya os digo, yo lo anoto todo por aquí. Eh, luego, además, lo, se puede ordenar, como veis, por, por fechas y además de por fechas se puede ordenar por, por temas. Yo lo tengo aquí organizado con mi código de obra y todo eso. Y luego estas anotaciones son las que yo en el estudio las traslado a los informes de obra. ¿vale? Porque estoy, estaba tratando de hacerlo con Archive Report, que es la que os he comentado antes, pero todavía me resulta más práctico hacerlo con esta, con esta aplicación. Esta aplicación es brutal. Creo que solo está para... Para sistema iOS, pero estoy segurísimo que en el sistema Android eh, hay aplicaciones que permiten hacer anotaciones eh, de la misma manera y tirarte libretas. Eh, si alguien la conoce, por favor, que la comparta porque yo el sistema Android no lo conozco tanto y que, que los usuarios de Android pues, que también puedan tener alguna referencia. Lo ponéis en el chat o si acaso lo ponéis luego en el, en el hilo de creada AT y seguro que es de ayuda para los compañeros. Enrique, ¿están sí. eh, algún compañero? Mira, Antonio Verdú eh, sí. propone también la alternativa, Good Notes. Sí, correcto. Eh, Sergio Vaqueró pro, eh, propone OneNote, que no sé si serán también sí. para... OneNote, yo también la tengo aquí. Eh, de hecho, eh, la tengo. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? La Mira, tengo y Alberto, para Android, para los, los compañeros que utilicen Android, eh, propone Incredible Pro. Incredible escrito acá. Genial, Genial pues, pues muy interesante también, seguro. Y yo es que no, no la he podido probar, ¿eh? pero se, si la recomiendo al compañero, pues seguro que, que sí. Eh, OneNote, yo también la utilizo, aquí la tengo, ¿vale? Eh, estoy tratando de implementarla, pero es que me acostumbro tanto a la otra. Eh, en cuanto a fluidez de escribir y todo eso, es muchísimo más fluido la de notability. Eh, me permite más cosas. La ventaja de OneNote es que yo, trabajo, yo tengo el, contratado el entorno de Office y me quiero, quiero utilizar OneNote, pero... pero eh, me resulta más cómodo todavía utilizarlo el otro sistema, ¿vale? Pero, bueno, no te es brutal, evidentemente, si te sabes organizar bien y todo eso, es, es brutal. Eh, ya que estoy aquí dentro del iPad, eh, me gustaría mencionar esta que es mi, mi DAO, eh, Ahora mismo no, la, no os la puedo mostrar porque la descargué hace un tiempo, la utilicé, luego me la quité y la he recordado y la quería mencionar pero no tengo, no, no tengo nada que mostraros, pero esta aplicación lo que tiene es que... Eh, eh, se pueden meter BC3 dentro, o sea, se pueden meter mediciones BC3 y hacer eh, despliegue en, a modo de árbol de descompuestos, eh, de partidas, de unitarios. Entonces es brutal para poder llevar los, eh, las mediciones de una obra no en un PDF tradicional, sino en un, en un BC3 desplegable eh, dentro de esta aplicación. Eh, yo no la suelo sí, utilizar... Que perdona. Pero... Sí. Carmen está comentando, preguntaba, ¿sigue funcionando? Últimamente no leía los BC3. Ah, pues entonces puede ser que no funcione. Yo, como os digo, hace tiempo que no la, no la utilizaba porque, porque me lo llevo por otro lado, pero pero vamos, la funcionalidad que yo lo conozco es esa. Si ya no lee los BC3, entonces me, me, me retraigo y no lo utilicéis. Igual eh, la, la probaré otra vez, meteré algún BC3 a ver si se puede utilizar y si veo que no funciona, pues bueno, lo, lo mencionaré en algún sitio. Y luego por terminar ya con las aplicaciones de notas, otro sí. compañero eh, proponía SQID eh, uh -huh. para, para Android también. Uh -huh. Y Teresa dice que ella utiliza Evernote. Evernote. Eh, yo también estuve utilizando Evernote una temporada, pero también el, el entorno no me resultaba... No sé... Preferí también cambiar. Eh, la verdad es que, bueno, al final todas estas sirven. ¿eh? Lo, que, lo que hay que hacer es eh, quedarse con un entorno y estar cómodo con ese entorno y ser productivo, sobre todo, con ese entorno. Eso es lo más importante. Entonces, yo prácticamente las he probado todas. He probado no te he probado bueno te he probado eh, muchísimas. Y al final me he quedado con lo que me siento más cómodo, pero todas ellas sirven. No es que lo que yo diga a misa ni muchísimo menos. Eh, es importante que probemos varias y que nos sintamos cómodos y que seamos productivos. ¿Vale? Mira, um, la verdad, hay bastantes reacciones sobre lo de aplicaciones que lean BC3. Uh -huh. um, Antonio Verdú dice que salvo Midú, no ha encontrado ninguna otra. No, Entonces, no si alguien encuentra alguna, pues que, que comparta la aplicación. Yo he estado también buscando y no, no he encontrado ninguna otra. ¿eh? Lo que pasa es que si ha dejado de funcionar, pues, pues ya, ahí ya no lo sé, hace tiempo que no la, que no la utilizo. Vale, eh, me vuelvo otra vez a compartiros otra vez la pantalla de la, la pantalla del ordenador. Vamos a ver. Eh, ¿Dónde la tenía? Eh, aquí. Espera, mo, perdón. Eh, me, me salgo de aquí. Es que estoy, estoy haciendo varias cosas al tiempo. Soy, soy hombre, los hombres no sabemos hacer varias cosas al tiempo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Yo por lo menos. <ríe> vale, aquí. Bien, volvemos a tener otra vez... A ver qué me voy a poner esto por aquí. Vale. Bien, eh, antes, eh, como mencionabas, eh, la Fundación Laboral de la Construcción... Eh, está haciendo un trabajo muy importante a la hora de crear aplicaciones en concreto de, dedicadas a la construcción. Yo no las estoy utilizando todavía, las estoy trasteando todas. Todavía creo que les falta un punto de usabilidad. ¿vale? Estamos acostumbrados a aplicaciones que tienen muchísima inversión en cuanto a diseñadores, implementadores, a investigadores en funcionalidad y todo eso. Y es, una, es muy importante que estos temas este, se tengan en cuenta. Entonces, yo creo que les falta todavía ese punto de funcionalidad, de usabilidad a estas aplicaciones. Pero desde luego no hay que desechar de el, el, no des de el tremendo trabajo que están haciendo desde la Fundación Musal para darnos estas aplicaciones eh, de coordinación de seguridad, de control de edificaciones, eh, de riesgos en edificación, porque, porque es un camino muy bueno eh, que, que creo que, que es de agradecer y que creo que tenemos que apoyar para que cada día más se eh, lo utilicen más compañeros y que, que tengan mejores funcionalidades y que tengan mejor usabilidad para que puedan competir de tú a tú con las aplicaciones que están sacando desde otros países normalmente, porque aquí no se está desarrollando prácticamente nada, y que, y que lo que estamos haciendo es coger estas aplicaciones de otros países, las estamos adaptando a nuestra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, en prevención de riesgos, pues salvo Corges, no hay nada que yo conozca que esté específicamente diseñado para la coordinación de, de seguridad y salud en obra de la manera que se hace aquí en España. ¿no? Entonces sí que es una, un camino súper importante desde agradecer y espero que, que lo sigan desarrollando por supuestísimo. Eh, luego otra aplicación esta ya es un poquito a nivel, un poquito más eh, anecdótico porque la, la he trasteado un poquito pero luego, eh, vamos a ver, que se verán mis niños por aquí... <risa> Eh, es que me, me aparece esto por aquí arriba y no me deja, me deja pinchar donde yo quiero. Vale. Workflow. Eh, Workflowy es una aplicación súper sencillita que lo que hace es simplemente pues, eh, tener eh, listas eh, de cosas que hacer o anotaciones de, a, a modo de esquema. ¿no? Entonces, dentro de. Yo la estuve testeando a modo de meter, pues, eh, dentro de, de mis codificaciones de obra, por de las codificaciones de obra, pues. Tener temas de obra, temas de prevención, dudas a la dirección, cosas que quiero tener en cuenta las siguientes, en las siguientes visitas. Me iba haciendo mis anotaciones de manera que lo que utilizaba era esto para, me lo abría cuando llegaba, a la, cuando llegó a, a la visita de obra y digo, a ver, en esta obra en concreto, ¿qué temas son los que quiero mencionar? ¿Qué temas quiero que no se me olviden? Y tal. Vale, esto evidentemente está... Está eh, resuelto con otras aplicaciones de las que he estado mencionando, pero bueno, como yo trasteo con todo y esto me parece súper sencillo, es gratuito y creo que si alguien no se quiere meter a fondo en temas como Plangrid o como Fieldwire o algo de eso, pues puede ser a modo de recordatorios o a modo de listas de chequeo, pues puede ser una, una, una aplicación bastante práctica también. Eh, no me quiero enrollar más, podría estar aquí mucho más tiempo hablando de aplicaciones, pero estos eh, 15 minutitos que quedan hasta que empiece la mesa redonda, pues si queréis, me gustaría ya. De hecho, voy a salirme de aquí porque ya no me va a hacer falta el iPad, voy a, voy a salir de la reunión. Eh, me gustaría ya poder, poder escuchar vuestras, eh, vuestros comentarios, eh, vuestras preguntas y, y tratar de crear un poquito de conversación. Y esta conversación, si os parece bien, si vemos que no la terminamos, como luego tenemos la mesa redonda, pues podemos o seguir comentando por ahí un poco, o bien, eh, pues, eh, acordar en un tiempo, unas semanas, lo que sea, pues, hacer una charla en concreto de apps de construcción, que cada uno podamos eh, listar las apps que utilizamos y que podamos, eh, cada uno de nosotros, pues, decir la que les parece bien, las que les parece mal, las que usan, las que no usan, y ese tipo de cosas. Así que... Eh, os, doy, os doy la palabra. Eh, batalla, por favor, modera. Como tú llevas el hilo de los chats, eh, si hay alguna duda o algo, algún orden, modéramelo tú, por favor, porque yo estoy despistado por ahí. Y, y vamos comentando hasta que tenga que salirme, porque tengo que abrir yo la siguiente charla también. Pues mira, eh, Antonio Trujillo, eh, nos comenta, os está compartiendo cuál es su flujo de trabajo. Él utiliza la aplicación de notas, la propia del, del teléfono, y la uh -huh. tiene enlazada con Trello. En nota, tu panel correspondiente o entradas a archivar. Ah, mira, eh, me parece fenomenal. Además, no he comentado Trello y Asana, que son... Mira, voy a compartir por última vez. Eh, esta la quiero compartir. Luego, mientras lo, lo localizas, eh, Fernando González dice que ha encontrado una aplicación que es bc 3 bc u d V-U-D-C-O-N-BC3, que parece ser que es compatible con, con archivos BC3, pero nada, la acaba de encontrar en una búsqueda rápida. Vale. Y luego Teresa estaba preguntando por aplicaciones para mapas mentales y ha respondido a Andrés Carr diciendo que hay una aplicación que se llama Miro, Miro.com. Miro. Y, y Xmind también, está muy bien. Yo utilizo también lo del tema de mapas mentales. Eh, se me había olvidado comentaros estas, estas dos aplicaciones que son de organización que son Asana y Trello, hay muchísimas más, pero aquí eh, si te creas un proyecto pues puedes agregar tareas, puedes agregar secciones, puedes mencionar a gente, puedes saber quién es el responsable de solucionar la tarea, puedes meter fechas de entrada, fechas que tienen que estar ejecutadas, todo ese tipo de cosas. Es una adaptación eh, que estoy haciendo de Asana, que es una herramienta para eh, equipos de trabajo y, y yo lo quiero meter dentro de las obras de construcción. Os pues tengo que decir que todavía no lo he conseguido porque que la gente se descargue esto pues sea eh, utópico, eh, pero creo que entre... Asana y Trello. Eh, Trello es mucho más conocida, pero creo que Asana tiene muchísimo más potencial para, para gestionar eh, equipos de trabajo. Simplemente esta mención rápida, que no, no quiero dejar de volver a quitar la palabra. Más cosas, por favor. Bueno, Teresa está proponiendo otra aplicación para gestionar proyectos del estilo de Asana y Trello, que es, no sé muy bien cómo pronunciarlo. Ruike, W R, -R I sí, A E. Sí, sí. También, la, también la, es muy parecido, es más parecido, creo yo, a Asana. Que atrelo. Eh, pero vamos, al final hay muchísimas, también estaba por ahí, eh, ¿cómo se llamaba? Mm, ahora sí me ha ido el nombre, hay, hay tropocientas, mil. Estas sí que tienen, suelen tener una parte gratuita, pero, pero luego al final cuando quieres hacer funcionalidades más potentes y así que hay que, que meterle un poquito de dinero. Yo también para, a modo de listas de tareas, yo lo que utilizo es Todoist, ¿vale? Esa es la que utilizo para organizarme mis, mis tareas eh, diarias utilizo Todoist, esa la tengo de pago porque he visto que, que me resulta productiva y, y estoy pagando religiosamente y, y me va fenomenal, pero también hay muchísimos más, está to do para los que utilizáis los que utilizamos el entorno de Microsoft, está to do pero bueno a mí esta es la que más me, más me gusta Mira, luego eh, Antonio, ¿te da errores a... Es que pone que me que da errores, perdona eh, sí. no, da no, no, no, no, te... no porque, eh, no. Sergio Monta dice que necesita una app para organizar todo lo que se ha comentado y hacer un mapa mental de los últimos 45 minutos. <risa> vale, bueno, como he dicho al principio, he puesto, he puesto en el hilo de queda, he puesto un enlace a un documento de Google Drive donde he colgado los enlaces a todo lo que os acabo de enseñar. Vale, entonces, allí está todo. De todas maneras, eh, creo que lo suyo pues será crear un hilo, crear un documento o algo donde todos podamos compartir las aplicaciones que utilizamos y hacer una pequeña mención a cómo lo utilizamos y nuestra recomendación. Si os parece esto, en el futuro, de cuando termine esta quedada, si queréis, eh, podemos, podemos comentarlo y, y organizar quizá una, un repositorio, estaría guay, un repositorio de apps de construcción. ¿vale? Eh, mira, está haciendo una aclaración eh, Antonio Verdú diciendo que no se refería a... Que hable, que hable, que hable mejor, creo yo. Dale, sí. dale pie, dale pie, por favor. Hola. Sí, Antonio. Bueno, ya estoy aquí. Buenas, general. Muy buenas. No, no, lo que está comentando, a mí la que me está dando problemas, el otro día comentaron esa la aplicación de Google, la estuve descargando y me empezaron problemas con la subida de archivos. He estado hablando con, con los programadores y tal y al final no lo han podido resolver, no sé por qué. Eh, con el móvil de mi mujer no había problemas pero con eso sí, pero sí que la veo más enfocada a empresas constructoras para pequeños o, sobre todo empresas constructoras o subcontratas más que para, para nuestro trabajo yo sí que estoy también utilizando la de Fieldwire comentarte que te habías comentado que era para 500 planos y 5 proyectos a mí solamente me deja 3, 3 proyectos y 100 planos de momento y, y la verdad es que bastante bien, bastante bastante competitiva pues lo han actualizado entonces eso. A mí esa me encanta, sí. ¿eh? yo, ojalá en todas las obras que tengo la gente se animara ahora. Vale, ahora. gracias Teresa. Eh, se me ha ido santo al cielo, eh, que estaba comentando yo. Ah sí, no de, de Fieldwire, no no hay problema Teresa. No, es de, de Fieldwire. The eh, Fieldwire, que yo tenía entendido que eran 500 planos y cinco proyectos, pero por lo visto pues lo habrán actualizado. Yo, para mí es brutal. Eh, ojalá en las obras... yo Esta es una de las que estaría dispuesto a pagar siempre y cuando consiguiera que el resto de agentes de la obra estuvieran dispuestos a meterse. Porque pagar para que luego los otros no lo utilicen no tiene sentido. vale Para eso me almaceno los, los, los planos en otro sitio. Claro, lo que sí que puede llegar a hacer es eh, pagar, que lo estoy mirando ahí también, eh, pagar una, una suscripción y compartirlos con varios compañeros. Sí, eso es. Ah, eso se puede llegar a hacer. Luego también está el truquito de que, por ejemplo, yo eh, puedo tener cinco proyectos míos, pero luego si tú eh, tienes cinco proyectos y no me intervengo yo, a mí no me cuenta como compartir. proyecto. Entonces se puede compartir. Ahí ah. ya podemos entrar en el juego de tener varios correos electrónicos, y entrar con varios correos electrónicos, en fin, trucos, evidentemente hay, hay mil trucos. Pero yo soy de la sí. opinión de que si me sirve profesionalmente no me quiero andar con un truco, yo pues, lo pago y ya está, porque al final creo que es lo que necesitamos hacer. No, Ahora, yo opino lo mismo y al final es lo que, nos, o sea, lo que al final no encontramos es una aplicación, lo que hablamos el otro día, una aplicación de este tipo a un precio eh, razonable. Porque yo también la veo 25 euros al mes si realmente no te da no todo te el servicio que tú necesitas lo veo, lo veo algo necesario. Claro, 25 euros al mes quizá pica, pero oye, si luego resulta que te ahorra media hora todas las visitas sí. de hora, oye, pues, eh, pues habrá que pagarlos, ¿qué quieres que te diga? Son 250 sí, 300 sí, sí. euros al año. Pues, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues a lo mejor resulta que merece la pena. Hay que, cada uno se tiene que hacer un estudio a sí mismo y saber si es capaz de pagarlo, si le va a fundir o no. Eso... Sí, es vale. Eh, José Miguel. ¿Quién más eh, damos pie por ahí? Batalla. Sí, porque ayer lo conseguiste, pero hoy no has dado ni una, ¿eh? yo ¿En cuanto Miguel a que... Ángel Miguel Ángel, Joder, macho. lo siento lo siento en el alma, es que esto va a ser la anécdota de la quedada ¿eh? pero bueno, como, como te copié la funda del iPad, pues ya me quedo te lo perdono, vale, vale, vale gracias se agradece mira, José Iglesias propone algo que, que ha salido en, en varias ocasiones en varias charlas, que para cuando una jornada con varios ponentes, explicando cada uno una app más por penalizadamente pues cuando... Cuando sea necesario. Esto yo creo que demoraría mucho. De hecho, somos varios aquí los frikis que vamos probando cosas. Yo sé que Antonio también es muy de probar cosas. Bueno, y algún otro habrá por aquí. Entonces, podríamos hacer una quedada de exponer cada uno una aplicación y poder desarrollarlo un poquito más a fondo. Estaría súper bien. ¿Qué el guante. No nada. Pues ah, ahora no. En el, ya no queda ya no queda nada más. Eh, yo sí que os voy a proponer un par de aplicaciones que yo utilizo. Una de ellas es TicTic. -Tic. Es una mezcla de calendario con recordatorios, con eh, eh, pomodoros. No sé si alguien conoce esta, esta sí. técnica. Se trata de hacer pues, 20 minutos de máxima concentración sin ningún tipo de distracción y luego ir tomando como pequeños descansos. Entonces, cuando hago... Eh, tareas que son muy intelectuales, muy de redactar y de estar muy metido. A veces sí que, sí que me viene bien. Y esa sí que es la versión de pago, porque yo la he encontrado súper útil. Después, eh, yo utilicé durante mucho tiempo Evernote, pero me resultaba una aplicación muy pesada, tardaba mucho en cargar, no era tan fluida como, como a mí me gustaría. Y mientras he estado en el ecosistema Apple, utilizaba una aplicación que se llama Bear, eh, como oso, Mm. Es una aplicación que cuesta, creo que son 12 euros al año y era absolutamente todo lo contrario, súper ágil, también podías eh, meter imágenes, dibujar encima, tomar notas a mano y era fantástica. Ahora que me he pasado a Android, pues no tiene no tiene soporte y la verdad es que es una auténtica lástima. Ahora mismo estoy ahí utilizando Notion como aplicación de notas y no estoy del todo contento con ella, pero bueno, todavía le estoy dando una oportunidad. Mm. Pues, yo, eh, la de Bier que mencionas... Eh, ver, espera un poco, Roberto, una... Roberto, tienes que apagarte el micro, por favor. Vale, eh, la de Bier esa estuve tentado yo en alguna ocasión de, de darle un vistazo. Eh. A ver, un momentito porque creo que estoy... No sé quién antes ha mencionado lo del tema del hardware, lo de las fundas. Aquí pongo la funda, he puesto un enlace y pues también el enlace de lo de la mochila del aparejador. Eh, por si queréis darle un vistazo. Eh, desde luego, cualquier, cualquier sistema, tanto iOS como Android, tienen sus propias, eh, sus propias aplicaciones nativas para hacer, eh, para hacer anotaciones y todo eso. De hecho, la propia app de notas de iOS, por ejemplo, pues podría servir. Y iOS también tiene una X de recordatorios que sustituiría a lo mejor a Todoist, Pero como he dicho antes, yo creo que al final lo que hay que hacer es saber en qué dónde se está más cómodo e irse a ese, a esa, a ese entorno. Y ya está. Vale, Concepts Concepts es brutal, Miguel Carretero. Eh, si quieres eh, abrirte el micro y comentarla. Miguel. A ver, ¿ahora? Sí, sí, sí. Exacto. Eh, yo la utilizo sobre todo para dibujos en eh, no obra, croquis, eh, para trastear en casa y lo bueno es que el papel es ilimitado y los que no tenemos una buena mano siempre nos termina faltando algún trocito de papel y puedes ir moviéndote eh, sobre, el, sobre el escritorio, sobre la tablet, lo que sea y todo lo que dibujas son vectores entonces cuando exportas en PDF también tiene versión de pago para exportar en DWG, DXF en formatos CAD, Photoshop, por capas y, y es muy cómoda por eso, porque el papel es ilimitado puedes cargar fotos, eh, te mide también los trazos te deja dibujar líneas eh, 100% ortogonales eh, cuadrícula, guías para dibujar arcos, eh, cuadrados, hexágonos. Entonces, para dibujar con un papel en blanco es de lo más cómodo que, que he visto yo. Eso era. Muy bien. Pues a mí yo la he estado trasteando un poquito también. Lo que pasa es que yo la, la mano la tengo la tengo fofa para dibujar. entonces... Pero sí que tengo algún compañero que, que de esos que dices, usted puede dibujar también, que coge esa aplicación. Y en dos minutos te, te, te hace unos detalles que son que son brutales. Pero bueno, eh, son es casi la una. Eh, en teoría, eh, a la una tenemos que empezar el tema de la mesa redonda. Yo, si queréis estaría encantado de seguir por aquí, pero es que soy yo el que tengo que abrir la otra mesa. Entonces, me sabe mal el, el no salirme porque habrá gente a lo mejor que está esperando. De hecho, aquí bueno aquí somos 60, supongo que la mayoría de los que estamos aquí nos vamos a pasar a la mesa redonda, pero creo que lo suyo es que, que cerremos por aquí y abramos por allá. Si alguien pues, quiere hacer algún eh, comentario... Eh, claro, porque conste en acta que el, el chat entiendo que no se está grabando y no se va a subir. Sí. Roberto Navarro eh, utiliza una aplicación que es Rocketbook también uh -huh. como libreta electrónica que la tiene sincronizada con Dropbox. Vale. Genial. Rocketbook. Y esa es de IOS, ¿no? Pues si sí, sí está Roberto todavía por aquí, que se abra el oh. micro y, y nos Hola, buenos días, compañeros. Es una libreta. Aquí la ves la tengo. Ah, en, pantalla, en papel, aquí. vale, vale. Y cada hojita, un momentito, lo muestro. Por ejemplo, esta que la tengo escrita, tiene su código. Uh -huh. Y escribes normal con un boli que normalmente suele ser esto que se borra, eh, esto se borra con un trapo mojado, es decir, miren, paso el dedo y no pasa nada. Y luego, en el inicio, en función de la pestañita que tú, que tú elijas, aquí no sé si, si se ve muy bien, pero yo señalo con un círculo, uh -huh. y aquí yo señalo si lo envío a Dropbox, lo envío a mi mail, lo envío mía, a bueno. Google Drive, y es la libreta que yo uso para todas las, las visitas, citas con los técnicos y demás. Y me queda reflejado directamente online en la plataforma que yo quiera colocarla. Oye, pues brutal, ¿no? Te digo, un precio es muy económico. No sé si está en torno a los 30, 30 euros, similar. 38 euros lo estoy viendo ahora aquí en, en Amazon. Pues concretamente me la compré yo por ahí, por Amazon. Mira, pues voy a poner aquí abajo el enlace, ¿vale? Ahí está el enlace de, de Rocketbook. Y ya habías visto algo de esto, de, de alguna marca de Moleskine, creo que tiene algo parecido, que escribes directamente y se ve en el iPad o algo así, pero esto no, no, no sabía que se podía hacer así. Muy interesante, que voy a dar un vistazo. Bastante bueno, porque el tema de croquis ya lo dibujas directamente a manos, no utilizas directamente una tablet, que quizás es más complicado y demás. Claro. Y veo una pregunta de Yolanda Pulido. Eh, Roberto, eso también lo hay en, pis, en Pizarra, ¿no? Lo desconozco. La verdad que yo estaba Fue un regalo incluso y, y me va de maravilla. Para un Cita y... De... Pues muchísimas gracias por, la, por el apunte porque es brutal, gracias, <risa> Espero que les ayude. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, eh, compañeros, ¿os parece que cortemos aquí y nos pasamos a, a la mesa redonda porque tenemos que ir abriendo las cervecitas y las papas y las olivas? ¿Vale? Eh, Rocket Book, José Ramón. Rocket Book. A ver, lo voy a escribir en, la, en el chat. Rocket Book. Vale, eh, Batalla, sí que, sí que el, el chat sí que se puede guardar. ¿eh? Yo lo estoy guardando y luego, pues, eh, si veo alguna cosa que no se ha respondido, pues cuando subamos el vídeo veré de qué manera lo puedo enlazar eh, o ver. Pues, Fenomenal. Pues, vale, genial, amigos. Eh, un abrazo a todos. Nos vemos en tres minutos en, en la mesa redonda, ¿vale? Pasaros todos por allí, no os vayáis ahora a comer. estamos cinco minutitos por lo menos y hacemos la despedida eh, masiva entre todos. Venga, gracias. Vamos allá. Al vino.